Y aprendí a desaparecer de los lugares donde no era bien recibido. No era un simple truco de magia, solo un ejercicio de dignidad. Esto, esto que aprendí a hacer es algo que me tomó mucho tiempo, me tomó humillaciones, me tomó dolor me tomó días de tomar fuerzas de donde sea, para irme ahí donde yo no era bien recibido. Por alguna razón llegué a creer que el que persevera alcanza y pensé que esto era universal, que aplicaba para el trabajo, los sueños, las metas y propiamente las personas. Pero hace poco, hace pocos años descubrí que en realidad con las personas el que persevera alcanza no siempre es algo universal. Quizás la palabra más apropiada, la frase más apropiada es, los que perseveran alcanzan, pero no el que persevera alcanza. Las relaciones humanas son de dos, de tres, de cuatro, de cinco personas. Una sola persona en una relación no puede tener Toda la responsabilidad de perseverar en una empresa que es de dos. Un solo socio no puede levantar una empresa él solo. Necesita el apoyo de sus demás socios. Así, los que perseveran alcanzan a aquellos que cultivan sus relaciones. Pero cuando eres tú el que tiene la responsabilidad de perseverar, entonces, no vale la pena tal perseverancia, porque eres el único que se está esforzando. Y eso es lo que aprendí. La perseverancia con las personas es un tiempo perdido, porque al final la gente tiene que ser parte activa de eso, de eso que se trata de construir. Si no lo son, no sirve, no tiene sentido, vas a ser el único que va a estar insistiendo. Vas a ser el único que va a estar colocando de su esfuerzo, de sus ganas, de su tiempo. Y la otra persona, simple y llanamente, va a estar en su mundo, en su vida, en su agenda. Va a estar centrada en sus cosas y no va a poner ni un gramo de esfuerzo en hacer que las cosas contigo funcionen. Así que no, la perseverancia con la gente, cuando eres tú el único que intenta perseverar, no funciona. Así que cuando me di cuenta de eso, dejé de perseguir personas. Cuando encontraba a alguien que me parecía interesante, hablaba, intentaba hacer conversación. Y si veía que había algún interés, con mucho gusto le ponía empeño. Pero si no lo había, mejor lo dejaba ahí. Por mucho tiempo me equivoqué con muchas personas. Les insistía, les insistía, porque creí que el que persevera alcanza. Y traté, y traté, y les insistí, y traté de ser empático, traté de generar conexión con ellos. Literalmente construía puentes entre ellos y yo. Y lo que pasó a continuación fue humillaciones, rechazos y una cara de póker. Que decía, amigo, aquí tú me estás estorbando. No sabes la cantidad de veces... Que yo vi ese rostro en las personas yo en realidad no soy muy bueno para entender a la gente pero quizás sé reconocer el rechazo cuando lo veo y esos rostros eran de rechazo cuando descubrí eso fue cuando fui capaz de ponerle un hasta aquí dejé de construir puentes y empecé a edificar muros las personas que valían la pena eran aquellos que treparían ese muro y me demostrarían que realmente querían una conversación, un momento, una vida con el, conmigo, con este servidor. Descubrí que si se construyen puentes nadie los cruza, pero si se construyen muros la gente a veces intenta treparlos. Así que por eso, por eso es que aprendí a desaparecer. Aprendí a construir muros ahí donde alguna vez hubo puentes. Y descubrí que a la gente le gustaba el reto de entrar a la vida de uno. Dejé de insistir. Dejé de tratar. Dejé de ser el señor simpatía. Dejé de interesarme y me centré en mí mismo. En las cosas que para mí eran importantes. Y esto funcionó para mí. Vivo más tranquilo porque ahora ya no me importa a quién le gusto o a quien no le gusto. Ya no me intriga las acciones de otros, ya no me importan si alguien se siente cómodo conmigo o no, porque yo dejé de insistir. Y a cambio de eso, obtuve paz mental, obtuve la libertad de ser yo. Obtuve la libertad de poder vivir para mí y por mí y no por nadie. Aquel trato que yo le daba a otros, me lo empecé a dar a mí mismo. Aquella atención que yo daba a otros, empecé a dármelo a mí mismo. Aquel trato que yo di gratuitamente para alguien más, empecé a hacerlo conmigo y, y con la gente que de verdad me había demostrado que valía la pena. Hace unos días descubrí algo interesante que me pasó. Hace unos días tomé una pequeña decisión, nada relevante, nada importante. Pero sí que era este ejercicio de dignidad. Por mucho tiempo frecuenté un lugar que me encantaba. El café que se servía era buenísimo, muy rico. Pero poco a poco los baristas que ahí lo atendían cada vez... Parecía que les molestaba que yo llegase. Cada vez el trato se fue deteriorando. Y entonces me di cuenta que quizás ya era momento de cambiar de sitio. Lo admito, era un lugar que yo disfrutaba mucho. Pero tenía que dejarlo. Tenía que buscar otro sitio donde sentirme cómodo. Porque entre parecer una persona emocional... Y estar en paz contigo mismo. Al final me quedé con lo segundo. ¿Qué más da de lo que pensaran? ¿Qué más da que dijeran es que este, este, esta persona es alguien muy, muy delicada? ¿Qué más me da? Porque al final de cuentas, cuando cambié de sitio, me fui a otro lugar, me sentí en paz otra vez. Me sentí con paz mental otra vez. Y repetí el ciclo. La soledad volvió a resultarme hermosa bella y me fui de un lugar donde yo sentía que no era bien recibido no me siento mal por hacer eso y quizás alguien de fuera diga hombre qué ridículo eres soy una persona ridícula pero que está en paz soy una persona ridícula pero que está tranquila disfrutando de un lugar donde sí quiero estar y donde sí me quieren tener. Es así. Negocios como estos tendrán más comensales. El hecho de que yo me vaya no afecta en nada, otras personas tomarán mi lugar. Todos ganamos, todos ganamos. Porque yo logro dar un lugar, yo logro estar en un lugar donde realmente estoy bien recibido. Y si nosotros nos atreviésemos a hacer esto con cualquier cosa el lugar que frecuentas, la cafetería donde solías tomar tu café, la biblioteca donde solías ir, aquel lugar donde antes alguna vez marcó tu infancia y lo tienes que soltar, pues suéltalo. Si eres capaz de soltar la nostalgia y los recuerdos de antaño, vas a ser capaz de soltar hasta malos amores. Malas relaciones, malos negocios, malas amistades. Vas a tener el poder determinar aquello que no te hace bien, y ese poder, ese poder te hace una persona más selectiva. Ese poder te otorga la capacidad de decidir con quién vas a estar y con quién no vas a estar, y por vez primera en tu vida. Vas a ser libre, vas a ser capaz de estar con alguien por libertad, por voluntariedad y ya nunca más por necesidad. Se van a acabar esos días en que la gente era tu peor es nada. Hoy cada persona que llegue a tu vida va a ser alguien que de verdad merezca tu tiempo, tu atención y tu espacio. Así, así esto es lo que será lo que tú aprenderás cada que escuches estos audios, cada que seas capaz de poder entender esto. Y si tu querido amigo y si tu querida amiga has aprendido algo estos días y quieres compartirlo y quieres que yo lo narre y que le coloque mi voz, con mucho gusto lo puedes escribir en el cuadro de comentarios. Yo con muchísimo gusto lo narraré. Y haré un video con él. Este fue tu amigo Marco de Vilifers. Suscríbete y dale me gusta.